Al salir de mi casa El reposo lo dejé Primera ley de Newton De golpe apliqué oh, Me encontré al maestro Yoda Con gran admiración Segunda ley de Newton No encontraba aplicación De pronto movió la mano Parecía Jordi Puyol me dijo que me acompañe la masa por aceleración, al rato vi no, Anda. y la cobra de Bisbal. Esto no para. Tercera ley de Newton, él quiso evitar acción, reacción. Enséñame <risa> a enseñar, enséñame <risa> a enseñar. Aunque seas de física, escucha y ya verás. Claro. Enséñame <risa> a enseñar, enséñame <risa> a enseñar. En la montaña rusa o en un tobogán, sí, enséñame a enseñar, enséñame a enseñar. Fernando, llévame al parque, hombre, que quiero experimentar. Enséñame a enseñar, enséñame a enseñar, enséñame a enseñar. la física y las mates podremos despegar. Por favor, quiero momento. Bravo, bravo.